Las microcredenciales son certificaciones digitales que acreditan el logro de una competencia o de un conocimiento o de una habilidad que se haya podido obtener en una experiencia de aprendizaje. En el fondo es muy sencillo. Una microcredencial o un badge, que también se puede denominar así, es una imagen que lleva asociados unos metadatos con información que es valiosa para el mercado de trabajo y que está verificada por el que emite el badge.